reunión con el Ministro de Salud, eh, Mañalich, Jaime Mañalich, eh, y vecinas y vecinos que están eh, luchando para que el sector de San Javier, de Caliboro, de el, eh, los alrededores, se mantenga como ha estado siempre, libre de olores, con calidad de vida. Eh, para todos sus vecinas y vecinos nadie se opone al progreso muy por el contrario, queremos trabajo, queremos emprendimiento pero que se haga cumpliendo las normas que se haga como se hace en eh, los países donde están los capitales de esta empresa en Dinamarca con las mejores normas, con los mejores estándares no como se está haciendo hoy día sin permisos, sin autorizaciones rompiendo normas y generando una problemática ambiental que ninguno de los dueños de esa empresa quisiera si viviera ahí por eso vinimos a hablar con el ministro, el ministro se ha comprometido con nosotros incluso a ir a la región a ver lo que está pasando y hemos puesto también en su conocimiento la situación de conflicto de interés de la Seremi de Salud en este tema.